Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos compañeros del Diplomado de Inducción al Buen Gobierno para la Cuarta Transformación. Estamos hoy en una sesión muy, muy especial eh, de este Diplomado sobre el CHE como servidor popular eh, y nos acompaña un invitado muy especial con quien hemos tenido el gusto de compartir también un homenaje el día de ayer al Che Guevara junto con eh, Paco Taibo en, el en la Faro Cosmos. Eh, y bueno, ya ha tenido varias actividades aquí eh, y por eso es que hoy tenemos esta transmisión eh, en un formato diferente eh, que es aquí desde el, eh, el estudio, el set de la 4TV. Eh, entonces agradecemos mucho la colaboración de la 4TV, estamos transmitiendo a través de las redes eh, de la 4TV, del programa de Buen Gobierno y del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Eh, y bueno, saludamos a, a todas y todos quienes están eh, escuchándonos y, y, y atentos a esta sesión eh, desde las redes sociales. Voy a eh, leer muy, eh, una breve semblanza... Eh, del doctor Luis Armando Suárez Salazar, eh, quien va a, a eh, darnos hoy esta plática eh, sobre el Che como servidor popular. Él es originario de Guantánamo, Cuba, es graduado en Ciencias Políticas, eh, doctor en Ciencias Sociológicas y doctor en Ciencias. Actualmente es integrante del Comité Académico de Maestría. Eh, y profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García, eh, y de varias cátedras de la Universidad de La Habana, Cuba. Entre ellas, la Cátedra de Estudios del Caribe y la Cátedra Simón Bolívar. Entre agosto de 1984 y marzo de 1996, fue investigador y director del Centro de Estudios sobre América de La Habana, Cuba. Eh, eh, en ese mismo tiempo dirigió la revista Cuadernos de Nuestra América, eh, que publica esa institución. Paralelamente, a partir de 1986 eh, y a lo largo de varios años, integró la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, eh, en la que ocupó su presidencia entre 1991 y 1993. Fue miembro del Comité Directivo de Claxo. Eh, y también fue integrante de la Junta Directiva de la Coordinadora Regional de, eh, de Investigaciones Económicas y Sociales para Centroamérica y el Caribe. Desde enero de 1997 hasta mediados de 1999 fue coordinador del Departamento de Investigaciones Jurídicas del Ministerio eh, de Justicia de la República de Cuba. Desde ese cargo también fue secretario ejecutivo del Centro Coordinador para el Desarrollo de las investigaciones jurídicas y del primer programa ramal de investigaciones jurídicas, así como miembro de eh, la Comisión Asesora del Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho de la Fiscalía General de la República de Cuba. Posteriormente, entre 1999 y 2001, fue coordinador del Grupo Gestor para la Planeación Estratégica del Ministerio de Justicia de la República de Cuba. Eh, también eh, trabaja como creador literario independiente eh, y ha publicado más de 150 artículos y ensayos. También ha sido autor y coautor, compilador eh, y editor de cerca de eh, cinco decenas de libros. Algunas de sus obras han sido traducidas al alemán, al inglés, al italiano, al portugués y al ruso y además ha recibido los siguientes reconocimientos. Mención de honor del jurado del Segundo Premio Internacional de Ensayo Pensar Contracorriente, eh, el Premio de la Crítica Científico-Técnica de la Academia de Ciencias de Cuba, del Instituto Cubano del Libro, en mención honorífica de la primera edición del Premio Libertador del Pensamiento Crítico, otorgado por el Ministerio de la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, y premio anual a la tesis presentada por obtener el Grado de Doctor en Ciencias, que es la máxima categoría que confiere la Comisión Nacional de Grados Científicos de la República de Cuba. Eh, pues como eh, pueden ver por la, la larga trayectoria eh, del doctor Luis Suárez, eh, que ha tenido eh, una trayectoria académica importante y también experiencia en el servicio público, es que eh, nos eh, complace mucho poder tenerlo el día de hoy eh, para... Platicar sobre este tema, el Che como servidor popular. Muchas gracias. El honor es para mí que ustedes me hayan invitado a su programa y a esta conferencia. No sé cómo le vamos a llamar, ¿no? Pero esta conferencia virtual, eh, que espero que les sea de, de interés a los propósitos que está siguiendo Morena, su Instituto de Formación eh, en el país. Cuando empezamos a hablar de, de este tema. Eh, en un momento determinado me habían pedido que, o me habían dicho que iban a hablar, que preferirían que yo hablara del Che como servidor público. Uh -huh. Después ustedes creo que tuvieron la acertada eh, decisión de llamarlo como servidor popular. Y esta distinción para mí es importante, o sea, no es un juego de palabras, porque. Eh, como servidor popular, el Che tiene una larga, una trayectoria más larga que como servidor público, ¿no? aunque, por supuesto, todo lo que pudiéramos llamar el legado del Che se construyó desde su posición de servidor público, pero también de servidor popular. Digo servidor popular porque cuando estudiamos la, la biografía de Ernesto Che Guevara, su primer viaje por América Latina, en compañía del doctor Granado, pues vemos que ya el Che ha asumido la medicina como un servidor popular, ¿correcto? El Che, junto con el doctor Granado, se plantea además una tarea enormemente compleja en aquellos momentos, que era estudiar y cómo enfrentar la lepra, una de esas enfermedades terribles, y haciendo eso con un concepto diferente a los conceptos predominantes. En general, los leprosos, como se le llamaban, estaban arrinconados en espacios separados de la ciudad, de, de los países. Él y Granado pues, estaban viendo a ver cómo resolvían ese problema y en ese recorrido van a visitar varios leprosorios, en diferentes países de América Latina, pero particularmente en Perú, el leprosorio de Perú, que estaba ahí en la zona selvática, en la frontera entre Brasil, Colombia. Y luego, cuando van a Venezuela, pues van también a visitar un leprosorio que había en la zona del Guaira de la Guaira, allá en Venezuela, igualmente con el concepto de separar a los leprosos porque eran contagiosos el Che y Granado se enfrentaron a eso eh, de una manera absolutamente distinta durante ese recorrido, o sea, compartiendo su vida con los leprosos, haciendo actividad deportiva con ellos, viendo y estudiando los tratamientos que se le estaban aplicando para solucionar aquella enfermedad, pero sobre todo tratar de romper el, ese concepto social instaurado de que era, había que tener a los leprosos separados de la vida, de, de, de las ciudades, porque su enfermedad era tan contagiosa que supuestamente todo el mundo que lo rodeara ven a a, imprimir la, la, a adquirir la, la lepra. Y ahí al Che se le desarrolla una vocación como médico social. O sea, el Che no se está formando como médico para ejercer la, la medicina privada, no se está formando como médico para convertir la medicina en un negocio, como desgraciadamente ocurre en muchos de nuestros países, sino más bien todo lo que tenía que ver con la medicina social. Incluso él en cierto momento se plantea escribir un libro en torno al tema de la medicina social en América Latina. En el, y Fundamentalmente en América Latina, porque él visitó pero a muy pocos países del Caribe, más bien en algunos de los viajes que hizo por ahí por las islas, Tuvo la posibilidad de ir a los Estados Unidos, de vivir Miami, la vida allí norteamericana, para poderse sostener tuvo que trabajar en cualquier cosa allí antes de regresar a, sus, a Argentina para continuar y terminar sus estudios de medicina. Terminados los estudios de medicina, emprende su segundo viaje por América Latina. Y curiosamente, en, según cuenta su padre, en el momento en que va a salir para lo que fue el segundo viaje del Che hacia América Latina, él iba con todo este tema también, seguía con el tema de la medicina social, pero se despide de su padre diciendo, se despide de ti, según el testimonio de su padre, un soldado de América. O sea, ya el Che, en su vocación por la medicina social, le empieza a proyectar a otra gran vocación y otro gran sentido de su vida, que era cuando se despide como soldado de América, pues como un luchador por más incorporarse de alguna manera, tratar de incorporarse, de entender las luchas eh, por la que, vamos a decir, José Martí había llamado la segunda independencia de América Latina frente al imperialismo norteamericano, frente al norte revuelto y brutal que nos desprecia pero sin abandonar totalmente la medicina. Incluso ese viaje estaba inicialmente programado, para que él, después de ir a Bolivia a vivir la experiencia de lo que fue la Revolución Boliviana de 1952, conocer aquella, aquel proceso, que fue un proceso muy importante que se vio en Bolivia, lastimosamente después abandonado y hasta a cierta medida traicionado por alguno de, de sus líderes, en un proceso posterior, pero allí él se desencantó con lo que, con lo que vio, lo ha dejado consignado en su correspondencia familiar, en sus notas de viaje. Lo fue dejando consignado porque una de las cosas que lo estremeció fue ver cómo se trataban a los originarios de Bolivia, a los pueblos de Bolivia, los Aymaras, Quechua, también Guaraní. Cuando iban a entrar a las dependencias oficiales, los fumigaban como si fueran animales, antes de que entraran a reclamar los derechos que supuestamente le estaba dando. La revolución de 1952 en Bolivia, dirigida por, presidida por Paz Estensor, el líder del llamado Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia. Y ahí, eh, estando en Bolivia, continúa su recorrido, vuelve a pasar por Perú nuevamente, pero en esta ocasión no va al leprosorio, pero sí se va impregnando en todo ese recorrido el mundo de los pueblos originarios visita Machu Picchu y va acumulando experiencias, nuevas experiencias, en lo que tuvo que ver con su primer viaje a Chile, eh, donde también había tenido contacto en su primer viaje a Chile con compañeros vinculados al Partido Comunista chileno, también había conocido médicos peruanos en el primer viaje vinculados al Partido Comunista de, de Perú de aquel momento, pero ya en el curso empieza a desviar su ruta hacia, hacia Venezuela y ya atraviesa entonces Colombia, ya la había estado, pasa Colombia, después toma el rumbo de Ecuador, no, no sigue con dirección a, a Venezuela, donde lo estaba esperando su amigo Granado para trabajar en conjunto en este leprosorio que estaba ubicado en la zona de la en Venezuela, como, como ya dije. En ese recorrido el Che va, pasa por Ecuador viviendo en condiciones incluso a veces miserables, ¿no? No, no, como un caminante sin, sin ningún otro respaldo. Y pasa por Ecuador, sigue el rumbo y pasa por Panamá y después toma en dirección hacia Guatemala, donde se estaba desarrollando en aquel momento una revolución popular eh, encabezada por Jacobo Arbenz. Bueno, se llama la revolución guatemalteca eh, de 1953, 54, si, si la cronología Entonces, y la memoria no me, no me falla. Bueno, todo caso. Y ahí, para llegar a Guatemala tiene que atravesar Centroamérica, y seguía observando. En Panamá mismo lo había tratado de avanzar y hasta que intentaron publicar algún trabajo sobre la medicina social, este trabajo que él quería convertir en un libro y que al final, por el decursar de su vida, no lo, no lo terminó. Pasa por Costa Rica, donde había un gobierno democrático representativo, eh, algunos le llamaban un gobierno socialdemócrata y allí también... Tiene contacto con varias personalidades la, latinoamericanas que estaban asilados en Costa Rica en aquel momento, Acción Democrática de Venezuela, líderes de diferentes partidos socialdemócratas latinoamericanos. Y en la correspondencia, en su correspondencia familiar, ya en ese momento él le escribió a una tía, la tía Beatriz, que, que la quería mucho, y, y, al igual que todos sus padres, pero tiene una relación especial con su tía. Y entonces ahí hace un juramento ante la tía de que toda he pasado por los dominios de la United Fruit Company, este pulpo norteamericano, como prácticamente dueño en Centroamérica, en Ecuador, he pasado por los dominios de la United Fruit Company y he jurado que toda mi vida lo dedicaré a luchar contra esos pulpos imperialistas. O sea, y ahí el Che hace una definición de cuál va a ser el sentido de su vida, sin abandonar el propósito de medicina, ¿no? como después lo vamos a ver eh, cuando llega a Guatemala. Y todo eso ya ahí se ve al Che también aproximándose aceleradamente al marxismo, a estudiar el marxismo, particularmente a beber de eso que ahora podemos llamar el marxismo latinoamericano se cuenta que en Perú se acercó al pensamiento de Mariátegui en, en los recorridos, en las veces que pasó por Perú, muy impresionado por el mundo, repito, de los pueblos originarios, tanto en Perú, Bolivia, después en el paso por Costa Rica, atraviesa Nicaragua muy rápidamente, hace alguna incursión rápida también por El Salvador, pero por problemas de la visa y se instala en Guatemala. Y cuando se instala en Guatemala él empieza a gestionar con el gobierno de Arbenz que le permitieran ejercer la, la medicina social allí en Argentina, en, perdón, en, en Guatemala, le permitieran ejercer la medicina allí. No, aquello no funcionó, por diferentes razones, la situación misma complicada que tenía Arbenz, por también una cierta dosis de sectarismo, con los compañeros en aquel momento el Partido Guatemalteco al Trabajo Comunista que estaban de alguna forma trabajando con el gobierno de Ar de Arbenz en esferas del, de, lo, de las esferas de lo social y allí lo sorprende la intervención la agresión norteamericana contra Nicaragua perdón contra Guatemala y el derrocamiento del gobierno de Arbenz. yo creo que ello marcó mucho su experiencia ya per personal vamos a decir vivió en carne propia una agresión orquestada por los Estados Unidos para derrocar un gobierno acusado de ser comunista con la complicidad de la OEA una intervención mercenaria organizada del territorio de Honduras que derrocó, terminó derrocando al gobierno de Arben, que Arben las fuerzas armadas también aunque él era militar, lo abandonaron y entonces cuando el Che cruza con dos amigos y viene para México. Es una historia muy bonita porque yo digo que algún día creo que sería válido que nos planteáramos recorrer lo que yo llamo la ruta mexicana del cielo sea, mm. que esa ruta empieza cuando atraviesa el territorio de eh, la frontera con Nicaragua, con un amigo dos amigos guatemaltecos, el patojo Cáceres, y con otro compañero que después va a ser un dirigente de las luchas guerrilleras Román, creo que era el apellido de él, aunque tenía otro seudónimo eh, después cuando ya se incorpora a la lucha guerrillera en Guatemala. Y viene acá a México, igual, y en México una de las cosas que hace es incorporarse a un hospital social que existía acá en México en aquellos años. Y entonces, ahí no ya no era la lepra, sino que él empieza a tratar de formarse como científico a partir de sus conocimientos, sus propios padecimientos personales, que era un asmático acérrimo, a hacer investigaciones en torno a cómo controlar el asma, en investigaciones de diferentes tipos. Después dice que ninguna le llegaron a ninguna parte, le dice todo lo que hice y todas las hipótesis que se planteé, no las pude comprobar, pero él seguía con esa vocación de poner sus conocimientos de medicina al servicio del pueblo. Por eso digo una cosa es servidor público. No era un servidor público, era simplemente un hombre que estaba buscando la manera de ser un servidor popular, donde quiera que hubiera estado, como, como ya vimos. Acá en México se produce un encuentro entre Fidel, bueno, ya la historia está bastante esclarecida, primero conoce. ...se reencuentra con un compañero cubano, Nico López... ...que lo había conocido en Guatemala... ...que fue el que lo bautizó como el Che... y sea de paso... ...viene cuando los asaltantes al Cuartel Mocada de Cuba... ...tienen que irse al exilio... ...el primer, uno de los primeros que llega es Raúl Castro... ...Nico López, que conocía al Che... ...se lo presenta a Raúl Castro... ...y a través de Raúl Castro... ...conocen a Fidel, que llegó unos días después aquí a México... ...y ahí en 1955 tienen una larga conversación con Fidel, y de ahí Fidel sale ya como uno de los expedicionarios de una expedición que todavía no existía, que se estaba formando para ir a luchar contra la dictadura de Fulgencio Batista. Lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista, porque ya las experiencias que se había vivido en Guatemala, etc., decían que, que era imposible que se fueran a producir transformaciones, Vamos a ser pacífica. La experiencia de Guatemala había sido muy dura y de alguna manera también lo que había visto en Bolivia, aunque en Bolivia sí había habido una insurrección popular. Ahí ya viene entonces toda la trayectoria del Che, ya preparándose, sin abandonar, sin embargo, la medicina, pero preparándose para formarse para el Yategrama. Y él, realmente va en el Yategrama como médico. No iba todavía en la condición. ...de combatiente directo, sino que era el médico de la expedición... ...y así llegó a Cuba en el desembarco que se produjo en Cuba... ...ya del yate Granma. Toda esa es la ruta del CIS, que es aquí en México. Lo repito, vio que estaba todavía... ...no era un funcionario público, no era un servidor público... Era, ...pero estaba buscando cómo servir a los pueblos... ...y en este caso encuentra y se pone al servicio del pueblo de Cuba... Por supuesto, contrayendo un compromiso entre él y Fidel, que si la, cuando la Revolución Cubana triunfara, si lograba triunfar, Fidel eh, no y la Revolución Cubana le iba a permitir que él continuara eh, su trayectoria, sus luchas en otros pueblos, que, no, que ningún compromiso de Estado después lo fuera a, a inmovilizar en, en ese proyecto de ser servidor, en este caso, de otros pueblos latinoamericanos con su sueño también en Argentina, ¿no? su país natal, cuando aquello también gobernado por una dictadura militar que había derrocado a Perón, a Juan Domingo Perón. Y ya ahí viene el Che como combatiente en la Revolución Cubana, que lo va a llevar a ser uno, el primer comandante de una columna del ejército rebelde. Ahí lo tenemos luchando como servidor popular, en este caso con las armas en, el, en la mano. Y termina convirtiéndose en un excelente estratega militar. Tanto que se le da la, una de las inmensas tareas que era emprender lo que se llamaba se llama en Cuba la invasión de Oriente Occidente que estaba muy en la lógica de la historia de las luchas populares en Cuba que comenzaban en las provincias orientales y después se iban extendiendo hacia el Occidente y ahí el Che fue uno de los grandes comandantes del ejército rebelde cuando triunfa la revolución tiene la tarea inmensa de ocupar una ciudad Fortificada la ciudad de Santa Clara, junto con otro comandante del ejército rebelde, muy amigo de él, Camilo Cienfuegos, que había sido subordinado de él en un cierto momento, triunfa la revolución. Y sus primeras tareas son en la vida militar. ¿no? Todavía no, no ha entrado a ser propiamente servidor, vamos a decir, público, pero ya está en el proceso de organización de un nuevo Estado, de un nuevo Estado revolucionario en Cuba, y es ahí cuando empieza ya lo que podemos decir, su trayectoria como servidor público. Servidor público, por supuesto, repito, con vocación con popular, de que la Revolución Cubana fuera sobre todas las cosas una revolución popular, y que sus dirigentes respondieran a la lógica de ser no servidores públicos, sino servidores populares. Y ahí, después del triunfo de la Revolución Cubana, entonces sí el Che empieza a ocupar diferentes cargos estatales. Compartía sus cargos militares, compartía sus cargos en las primeras instituciones y instrumentos políticos que se fueron armando en Cuba después del triunfo de la Revolución, en particular algo que al principio se llamó Organizaciones Revolucionarias Integradas, después pasó a, pasó a llamarse Partido Unido de la Revolución Socialista y el estaba en esa dirección, en la dirección de, tanto de la SORI como del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Y ahí sí empieza a ocupar tareas estatales. Lo primero es que la tarea estatal que se le asigna es hacerse cargo del Departamento de Industrialización de lo que se llamaba en Cuba el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que precisamente fue un departamento que se creó para el Estado, el INRA, que era en aquel momento el organismo, un organismo muy importante, eh, empezar a administrar las empresas que se iban nacionalizando durante todo el proceso que se va dando eh, en Cuba. En un momento determinado... ...se toma la decisión de nombrarlo presidente del Banco Nacional de Cuba... ...aunque él no era economista propiamente. Hay una anécdota, nunca se ha podido eh, verificar la, la exactitud de la anécdota... ...que en una reunión que tiene la dirección nacional... ...Fidel le llamaba eso el aparato político de la revolución... ...porque todavía estaba en proceso de, de, de la formación del la SOR... Y de, de lo que fue el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, eh, se llega al criterio de que hay que nombrar a un presidente del Banco Nacional de Cuba que aplicara conceptos diferentes en la administración bancaria del país, en, en todos los aspectos que tienen que ver con la administración bancaria financiera del Estado y de sus relaciones con empresas y con el exterior. Y ahí el Che emprende eh, simultáneamente esta tarea. Y la anécdota es que en ese momento Fidel pregunta, digo, no, no, no está totalmente, dice, bueno, eh, ¿cuál de ustedes puede asumir la, la dirección? ¿Cuál de ustedes es economista? Y él, dicen que el Che levanta la mano. Entonces Fidel lo miré y le dice, pero tú eres comunista, tú eres economista. Y dice, ah, yo entendí que tú dijiste que si sí era comunista. <risa> sí. ¿No? Pero de todas maneras asumió ya como funcionario, como servidor público, una tarea estratégica, que era na la nacionalización de la banca en Cuba y de todos los procesos bancarios, evitar la inmensa fuga de divisas que se estaba produciendo en el país eh, de la revolución, enfrentar un cambio de moneda que se produjo en Cuba. Pero todo eso el Che, siendo servidor público, seguía estudiando, permanentemente estudiando, no solo marxismo, estudiando matemática, estudiando matemática avanzada, buscando calificarse para ser un servidor público eficaz y eficiente en las tareas que se le entregaron. Después lo nombran ministro de industria. Y ahí no solo es el banco, ministro de Industria, y como ministro de Industria empieza también a trabajar en la Junta Central de Planificación que se forma en Cuba para planificar el, el desarrollo económico y social eh, de Cuba. Entonces ahí lo tenemos en toda su, su dimensión de servidor popular y público, vamos a decir, de las dos cosas en esa concepción de que... Eh, un servidor público, su misión principal era servir al pueblo, no servirse a sí mismo, no servir al Estado, sino servir al pueblo, los intereses populares en toda su extensión, en un país, por supuesto, en revolución, que ya a la altura del año 1961 había proclamado el carácter socialista de la Revolución Cubana. O sea, por lo tanto, el Che estaba como en su terreno, en su sueño, cuando, verdad o mentira, se definió... De la anécdota, como comunista. ¿sí? Por lo tanto, ahí sigue ocupando cargos todavía en las Fuerzas Armadas, jefes de zonas militares, en la dirección de la JORI, como ya dije, y simultáneamente con todo esto. Y a su vez eh, empieza a sentar o a participar, sin ser ministro de Relaciones Exteriores, pero sin embargo empieza a participar en la eh, fun fundamentación de la nueva política exterior de la Revolución Cubana. Entonces, ahí tenemos una dimensión del Che como ser público que simultáneamente con todo eso se convierte también en uno de los diplomáticos de la Revolución Cubana. Y la primera tarea que le dan en ese sentido es recorrer, visitar varios países afroasiáticos de los que habían integrado el célebre Pacto de Bandung que era el pacto mediante el cual muchos países afroasiáticos que habían obtenido la independencia política de sus correspondientes metrópolis lanzan un llamamiento al mundo separándose de la llamada bipolaridad este-oeste, empezando a fundar un movimiento, de los que el movimiento de lo que se, después se va a llamar el movimiento de países no alineados, que se funda en el año 1961, el Che sienta los pilares también de esa política exterior, en comunión con otros dirigentes de la revolución, pero muy estrechamente vinculado a el que fue en que Cuba se llamó el canciller de la dignidad, Raúl Roa García, que fue el segundo ministro de Relaciones Exteriores, pero el primer ministro de Relaciones Exteriores, digamos, nombrado directamente ya por la dirección revolucionaria cubana. Un intelectual de mucha trayectoria, también marxista, marxista, como él decía, por la libre, porque no militaba en ningún partido, pero un hombre que venía de, de procesos de la Revolución del 33, de la Cuba Republicana, un intelectual como el Che se habían conocido aquí en México y mantuvieron esa relación. Pero al Che se le siguen dando tareas vinculadas a las relaciones internacionales y él mismo sigue trabajando en tareas vinculadas a... Pudiéramos llamar la proyección externa para diferenciarlo de la política exterior del Estado, en tanto en ocasiones cumplía esas misiones como dirigente del partido, siendo ministro de Industria, sin embargo, una de las cosas que él emprende, por supuesto, en comunión con Fidel y con la dirección de la Revolución, es, son sus relaciones con los partidos y organizaciones revolucionarias de América Latina particularmente, por supuesto, en aquellos años de los partidos y organizaciones que, inspirados por la Revolución Cubana, pues se plantean emprender luchas por la liberación nacional, por la democracia en sus correspondientes países. <coughs> el Che está muy detrás de eso. El Che, desde el Ministerio de Industria, por ejemplo, se le encarga también hacer las primeras visitas al campo socialista. Fue probablemente como ministro, el primero que visitó la Unión Soviética, que fue a China, antes que Fidel, antes que otros dirigentes de la revolución, tal vez Raúl ya había estado, pero él empieza también a articular, a ser un servidor en el campo de la política internacional, articulando las relaciones desde el Ministerio de Industria, pero articulando las relaciones económicas, comerciales y también políticas, con los países socialistas europeos. Va, viaja a varios países europeos, la Unión Soviética, Checoslovaquia, firma importantes acuerdos en el terreno de las relaciones económicas internacionales de Cuba con esos países, lo mismo en China. De forma que también hace una contribución a la política exterior de la Revolución Cubana, no, no solo teórica, sino práctica. Ahí el Che, pues por supuesto le recordaba, según ha dicho el propio Fidel, permanentemente el compromiso que habían adquirido de que ninguna razón de Estado lo iba a mantener, sino que él quería continuar su vocación, ya una vocación internacionalista muy arraigada en él, en, en otros lugares del mundo. En, ese, en esa lógica vemos entonces cómo el Che empieza siguiendo cumpliendo, de, tareas de política internacional, representa Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde hace un discurso eh, et, estremecedor en Naciones Unidas, porque en la réplica y en la contrarréplica que se dan a sus discursos, ataques que empieza a recibir de varios gobiernos latinoamericanos, el Che dice, y yo sí, es verdad. Que alguien me preguntó si era argentino, si era cubano. Yo no, yo nací en Argentina, pero soy cubano, pero estoy dispuesto a dar mi vida por cualquier país latinoamericano sin pedirle nada a cambio, sin eh, eh, reclamar ningunos honores, sino como lo que había dicho, como un soldado de América. ¿no? Ahí el Che va varias veces a Argelia también, recién independizada. Allí participa en representación de la delegación cubana en un seminario económico del, del movimiento afrasiático que se desarrolla en Argel. Ahí nuevamente se le dan tareas de volver a China a tener conversaciones allá con la dirección china en torno a lo inadecuado que para él, para la revolución cubana, era el impacto negativo que estaba teniendo el llamado conflicto chino-soviético que se había iniciado en la década del 60%, ahí fue en su carácter de dirigente del partido, pero también en esta contribución, y a la política exterior. Y después de eso, en medio de eso, emprende probablemente el primer recorrido que hizo un alto dirigente de la Revolución Cubana a África, a la llamada África subsahariana. O sea, Países que estaban recién independizados en aquel momento de sus diferentes potencias coloniales, ya fuera Francia, ya fuera... Bélgica, Estados Unidos no tenía ni colonias, pero todo eso estaba apoyado de alguna manera, y todo el proceso que se empieza a dar en África de neocolonizar a esos países. Obtenida la independencia, neocolonizar esos países. Y en ese recorrido que fue muy extenso por África, visita varios países africanos, por supuesto, vuelve a visitar la República árabe democrática, la RAU, dirigida en aquel momento por Nasser, uno de los grandes dirigentes de, del Medio Oriente, como también se le llama, de Egipto del Medio Oriente, y va estrechando entonces lazos, no sólo con los gobiernos, sino con los movimientos de liberación nacional que en aquel momento existían en África, heterogéneos muchos de ellos, divididos unos con otros, con muchas a veces eh, no poniéndose de acuerdo con eso, eh, entre ellos mismos, pero ahí va firmando acuerdos, tanto en el terreno económico comercial y en los lugares que se reclamaron, también ciertos acuerdos militares de que Cuba eh, entrenara, preparara, como era en el llamado Congo francés, fuerzas militares de esos países, previendo la posibilidad de una agresión de su antigua potencia colonial, desde el otro Congo, que era el llamado Congo belga, que también era independiente, entre comillas, pero donde se había cometido el atroz asesinato del que fue el líder de aquella independencia, Patricio Lumumba, cosa que el Che, Fidel, habían recordado ambos en eh, sus correspondientes discursos en Naciones Unidas, porque Fidel había estado en Naciones Unidas antes que el Che, Fidel fue en 1960, el che fue en 1964. Y este viaje a África, de alguna manera, ahí en ese momento también viaja a China por segunda vez eh, a tener eh, relaciones, discusiones con el Partido Comunista Chino, porque Cuba no estaba de acuerdo con el. Vol volvemos al mismo tema del conflicto chino-soviético y algunos temas que ya estaban afectando las relaciones políticas bilaterales entre China y Cuba aquel viaje no fue, no no, no logró sus objetivos. El que regresa a Argelia, pronuncia un gran discurso que pasó a la historia en esta conferencia económica afroasiática, donde por igual hizo una crítica a los países socialistas europeos, tanto a la Unión Soviética como a China, por el tipo de relaciones que mantenían con el Tercer Mundo, y a su vez criticó a los gobiernos del Tercer Mundo por jugar ambivalente, no, no tener una definición a tratar de utilizar eh, las relaciones con Estados Unidos, con sus antiguas potencias coloniales, con los países socialistas, buscando que hicieran una competencia entre ellos. Y, y, y hace un excelente discurso, tuvo también en la conferencia de la UNTAC, que se hizo en Ginebra. Eh, ahí tenemos otra dimensión del Che, en este caso, como servidor público popular, ya en el escenario de la política internacional de la Revolución eh, Cubana ya está bastante documentado que cuando el Che regresa de todo ese recorrido, como no se habían creado las condiciones mínimas que él ya había venido preparando para irse a combatir a otros países latinoamericanos, particularmente su país natal, Argentina, eh, decide él, en conversación con Fidel, decide irse al Congo, ya no como funcionario, como servidor, público, sino como servidor popular en las luchas de un pueblo africano, en ese caso luchando contra el régimen neocolonial instaurado en coordinación con el Consejo de la Revolución Congolesa, que era el que estaban enfrentando, eran los que venían como herederos, se proclamaban a sí mismos herederos de, de Lumumba y entonces el Chaí empieza a desarrollar esa otra vocación, ya no era solo un soldado de América, sino un soldado en la lucha por la liberación nacional, social, de, en este caso de un pueblo africano, pero no solo de, mirando, sino también como pivote para la liberación, sí, colonial, de otros pueblos, como el pueblo de Angola, que todavía estaba sometido a la dominación colonial portuguesa, eh, Guinea no la guinea ni, ni otra, no la popular, sino que estaban también luchando contra la dominación popular portuguesa. Ya está bastante documentado todo eso, está, han publicado varios libros de lo que algunos llamaron el sueño africano del Che, él mismo dejó escrito un diario de campaña, que era una costumbre que lo acompañaba siempre, también en su vocación de servidor popular, porque él utilizaba esos diarios de campaña para después construir memorias, difundirlas, explicar sus experiencias, para que se, ap se apropiaran de ellas los que consideraran que la experiencia del Che, tanto en Cuba como en otros procesos, fueran útiles para sus correspondientes luchas por la liberación nacional y social. Ya también está todo eso bastante documentado, sobre eso se ha escrito mucho, tergiversadamente, como... Finalmente Fidel termina de convencer al Che de que regrese a Cuba a prepararse para lo que ya se había tomado la decisión de que el Che, en su vocación, de incorporarse a las luchas que se estaban desarrollando en Bolivia contra la dictadura del general René Barriento, apoyada por los Estados Unidos, que había derrocado a este gobierno timorato ya de de la, lo que en Bolivia llaman de la Revolución Nacional de 1952. Ahí tenemos al Che ahora otra vez como servidor popular, no servidor público, luchando por la independencia en este caso y por la democracia pues, de un país latinoamericano. Sobre eso no tengo mucho que decir porque ya sabemos cuál fue el desenlace de eso que en algún momento yo llamé la epopeya suramericana del Che en todo eso. Ahora, para volver otra vez, el Che como servidor público y a su vez, vamos a decir, como servidor público y popular, tenía una ética cristalina de cuál debía ser la actitud de un servidor público, en las condiciones de un país que estaba en un proceso de transformación beneficiosa, favorable a los intereses nacionales y populares, en el caso de Cuba, identificado con el concepto que el Che mismo había contribuido a definir, de lo que tanto él como Fidel, de alguna manera, empezaron a llamar la construcción simultánea del socialismo y el comunismo en Cuba. Ya sí, ya formando parte de un Partido Unido a la Revolución Socialista de Cuba, que sí había proclamado el carácter socialista de la revolución y que se había proclamado como un partido marxista-leninista después de haber resuelto las discrepancias que de alguna manera se habían presentado entre algunas de las organizaciones integrantes de la SORI. Ahí tenemos entonces esa otra eh, dimensión del Che, ya digo, en toda su ética. Hay un libro que desgraciadamente creo que no ha salido de las de la fronteras cubanas, que fue escrito por Orlando Borrego. Orlando Borrego... Eh, ya había sido combatiente junto con el Che durante la guerra, bajo la dirección del Che, durante la lucha contra la dictadura de Batista. Y a partir de ahí se queda vinculado con el Che tanto en el Departamento de Industrialización del INRA, cuando se funda el Ministerio de Industria, es nombrado viceministro primero. Por lo tanto es un hombre que va a tener una relación muy estrecha con el Che cuando estaba tanto en el Banco Nacional, en Junceplan, pero en el Ministerio de Industria fundamentalmente. Y Borrego dejó este libro eh, escrito que se llama Che, el camino del fuego. Bueno, muy motivado por un discurso que hizo el Che en torno al, al trabajo y que ¿no? respondiéndole muy amigablemente un poeta, León Felipe, que, y el Che le dice, bueno, lo que nos corresponde ahora no es detectar el trabajo, sino abrir el camino de, del fuego. Y ahí hay innumerables agendas, o sea, anécdotas del Che como servidor público y a su vez como servidor popular, en términos de ética. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos porque yo creo que ustedes, los que me están escuchando, comprenderán que no se puede hacer todo eso. El Che era ministro de Industria y tenía toda esa responsabilidad que estaba mencionando y andaba montado en un carro viejo. Esto de Baker, de, máquina, de marca, creo que esa era británica, ¿no? o sea, el, y por supuesto ese carro lo dejaba en medio de sus grandes responsabilidades permanentemente atascado en cualquier lugar, se le rompía el carro. Y la gente le insistía, pero, che, tienes que conseguir un carro nuevo para ti, bueno, los escoltas, los choferes, se decía no, este carro va a arreglarlo, que yo no voy a tener un carro más grande que el que tenía nadie aquí en Cuba, no estoy aspirando a tener... Bueno, al final lo convencen y, por supuesto, eh, le dan otro carro. Y el Che muchas veces lo que hacía era que jamás utilizaba ese carro para servicio personal, ni de su familia. Ese es un carro que le había dado ya el Estado, no era un carro privado, aunque algunos dicen que realmente se lo habían regalado al Che en una colecta que hicieron para que no siguiera en aquel estudio de Ahí tenemos eso. O sea... La ética como funcionario público de ser riguroso, de dar el ejemplo con relación a, a, a la conducta personal de un servidor público. No tengo que decir que eso iba acompañado de una lucha perenne contra cualquier manifestación de corrupción, tanto política como administrativa, dentro de los organismos que él fue dirigiendo. O sea, fue forjando también a sus funcionarios en una nueva ética de la administración pública, poniendo y diciéndoles siempre que ellos eran administradores de las riquezas del pueblo, que ellos ninguno se podía asumir desde su cargo en la administración pública como si fueran los dueños de nada, porque esos medios de producción, lo que se habían nacionalizado, se habían estatizado, no eran medios del ministerio, eran medios ni del Estado. El pueblo era el propietario legítimo de esos, de esos medios y tenían que responder, por supuesto, a las necesidades, a las demandas populares. Ahí tenemos un, uno de esos ejemplos. En Cuba en aquellos años hubo que racionar los productos alimenticios. No, no alcanzaba, bueno, sí la explosión del poder adquisitivo de la población, las grandes reformas sociales que hace la revolución, le entregan a los campesinos la tierra, los trabajadores ya son parte dueño de su fábrica, eh, en términos de, de la propiedad social de los medios de producción, pero se empiezan a presentar muchas escaseces y por lo tanto se instaura en Cuba algo que se llamó la libreta de abastecimiento, todavía la tenemos en Cuba pero en aquel momento era la libreta para repartir equitativamente tanto los bienes industriales, alimentarios, alimenticios que consumía la población. Ya Cuba estaba sometida a la agresión de Estados Unidos, al bloqueo de los Estados Unidos. Estaba haciendo una reconversión industrial acelerada para cambiar toda la tecnología. Ahí estaba el Che por nueva tecnología que viniera del campo socialista, de los países socialistas, pero Cuba no podía llegar ni un tornillo para arreglar una máquina de las que funcionaban, y empieza a desarrollar también un, un movimiento de inventores y racionalizadores, de formar a los trabajadores para que participaran en los procesos de dirección de sus correspondientes fábricas. Y a los administradores de la fábrica le decía lo mismo, tú, tú no eres dueño de esto, los dueños son los trabajadores, tú lo que tienes es que administrar bien en nombre del Estado bienes que no te pertenecen. Y en una de esas ocasiones, en medio del razonamiento, alguien le dice al Che, no, pero es que las cosas eh, que se están distribuyendo en la libertad de abastecimiento no son suficientes, tú tienes que entender eso. Y, y el Che le dice, bueno, pero estamos haciendo el máximo esfuerzo por, por eh, distribuir equitativamente lo existente. Y dice, bueno, usted está diciendo eso porque usted es ministro. Okay. El che reacciona y dice, ¿por qué tú dices eso? Y dice, Seguro que usted no tiene, no come con la libreta de abastecimiento, igual que la que tiene el restaurante. Inmediatamente el Che, eso lo cuenta su esposa, viuda Leida Mares, llama. ¿Es verdad que nosotros estamos recibiendo comida diferente a la de la libreta? Bueno, es que el che andaba con una escolta, tenía que darle comida a la escolta también. O sea, era parte de todo el mecanismo. Y el Che le dice, pues a partir de mañana a nuestra casa no entra nada que no llegue de la tarjeta de abastecimiento que tiene cualquier cubano en estos momentos. Bueno, ¿Sí? imagínense, otro ejemplo de, de ética. Y bueno, vamos a ver cómo resolvemos el problema de las escoltas, porque ellos también tienen libreta de abastecimiento en su casa, entonces, <risa> eh, otra de, de esas conductas. En esa misma lógica, un día se entera que los funcionarios del Ministerio, de la Dirección del Ministerio de Industria, tienen un comedor diferente al de los trabajadores del Ministerio de Industria. Cuando el Che se entera de eso, prohíbe radicalmente que eso ocurriera. La máxima Dirección del Ministerio tenía que comer, aunque comiera en un comedor distinto porque utilizaban el almuerzo también para trabajar, pero tenían que comer exactamente lo mismo que se le estaba dando a cualquier trabajador del Ministerio de Industria. Ahí tenemos otra, de esa ética del Che, como se vive, por supuesto, a los administradores de las diferentes empresas estatales, sus exigencias eran enormes. Ya lo digo, ustedes son administradores de propiedad del pueblo de Cuba, ustedes no son dueños Ustedes no pueden tener la misma ética que tuviera un propietario capitalista. Y siempre además insistía que cualquier medida que se tomara en una fábrica del Ministerio de Industria, que era la esfera que él dirigía, tenía que ser consultada con los trabajadores. O sea, No podía ser el administrador tomando decisiones administrativas sin que los trabajadores de empresas de la fábrica conocieran las decisiones, tuvieran posibilidad de participar en algo que es un sueño, que él después confiesa que él no lo logró totalmente, de que fueran los coadministradores, uh -huh. ¿no? sin que el administrador perdiera su responsabilidad como dirigente de una empresa, porque él decía, no, no, no puede haber en una empresa una dirección horizontal, una empresa tiene que funcionar con una cierta dirección vertical, pero para eso tiene que ser consultando con los trabajadores convocando a los trabajadores, explicándoles los planes de producción, que ellos opinen, incorporar. Ahí tenemos otro ejemplo, digamos, del cheque, vuelvo a decir, servidor público, servidor popular. Y en algunas de esas visitas a alguna fábrica de la que se estaba inaugurando, el que se inauguraron muchas industrias de Cuba, pasan que se inaugura una fábrica de bicicletas ¿no? con tecnología china, y Bueno, el Che va, hace la inauguración de la fábrica y cuando termine el acto, el administrador va y le dice, mire, le vamos a dar una bicicleta de las que producimos para que usted se la lleve a su hija, a Leidita, que era, fue la primera hija hembra del Che con Aleida Mars, para que usted la lleve. Y dice, hey, Tú pagaste esa bicicleta de tu salario, tú me la estás regalando como un regalo personal. No, no, como un regalo de los trabajadores de la. ¿Y quién te ha dicho a ti que tú puedes regalarme una bicicleta a mí, que no te pertenece a ti? Bueno, de otra manifestación de, de, de esa ética del che, como, repito, como servidor público y servidor popular. El Che, dentro de esa ética, es uno de los impulsores del trabajo voluntario en Cuba. O sea, que los trabajadores de las empresas estatales, del ministerio, de las cosas que estaban a su cargo, hicieran trabajo voluntario, al igual que hacían el resto de los ciudadanos cubanos. O sea, que no se excluyeran de esa convocatoria que se les... Y hacían emulaciones a ver quién hacía más trabajo voluntario por lo general el se ganaba la emulación, era uno de los que más trabajo voluntario. Era ministro, era dirigente del partido, tenía misiones militares, estaba dirigente de un ministerio de enorme importancia en aquellos años en Cuba y él los fines de semana se iba a hacer trabajo voluntario a fábricas, empresas, a diferentes lugares y eso además le exigía a sus subordinados que hicieran trabajo voluntario. Y decía que además el trabajo voluntario, además del factor educativo, que tiene el trabajo voluntario, tanto para ellos como para los trabajadores, servían para que ellos supieran lo que hacían los trabajadores, para que no le reclamaran a ningún trabajador que hiciera algo que ellos mismos no pudieran hacer. Y vemos al Che entonces como albañil cargando sacos en el puerto de Cuba, vemos al Che haciendo una innumerable cantidad de, de, de trabajo voluntario, no remunerado. Estableció también una escala salarial, por supuesto, piramidal, pero con el concepto de que ningún funcionario del ministerio podía ganar más que lo que ganaba un administrador de una empresa, o sea, estableciendo una escala de salario. Hubo muchas después conversaciones, discusiones alrededor de cómo se iba a organizar una buena escala de salario, pero bajo un principio de que nadie podía, de la dirección del ministerio, ganar más que la que ganaban los trabajadores que estaban en la fábrica, los mejores trabajadores, estoy hablando, ¿no? Así muchas anécdotas del Che. Entonces, cuando el Che se mete en todas las tareas, para poner otro ejemplo de la mecanización de la zafra azucarera cubana, que fue una, digamos, no digo que obsesión, sino una cosa que él asumió desde el principio, siendo la industria azucarera la principal industria del país, agroindustria del país, había que me mecanizarla. Por el trabajo de cortar caña es un trabajo muy duro. Cuando. El Che cortaba caña, igual cuando iba a los trabajos voluntarios, y por lo tanto vivía en carne propia lo que era lo duro que es cortar caña con un machete. Entonces estaba implicado en esta tarea de la mecanización de la zafra, primero con alzadoras, después con cortadoras. Y el Che se iba para aprender a manejar aquello y había sido una emulación para ver quién eh, cortaba más caña y, y llevaba los rendimientos de... Eh, la, las máquinas cortadoras y chequeaba si destruían o no la cepa de la caña como un trabajador más, no como un dirigente un servidor público de tanta escala ¿no? como ser, ya dijimos, ministro y tener todas esas responsabilidades eso le dio un enorme prestigio al Che ¿no? pero convocada a que todos los trabajadores del ministerio a todos los dirigentes del ministerio hicieran lo mismo y en una de esas prácticas que está haciendo, con esto lo, lo narra Borrego aquí en el, el Che, el Camino de Fuego, con una cortadora también otro dirigente del lugar donde estaba, que sabía y que el Che por asmático, también había cosas que no podía consumir porque le provocaban asma, pero sabía que el Che era muy aficionado a los vegetales, le gustaban mucho los vegetales, se le aparece con una canasta de vegetales, le regalo el Che para que se lo lleve. Y le pasó lo mismo que al administrador de la fábrica de bicicletas. Tú me estás regalando eso de tu salario. No, mire, es que yo hablé con los de la granja contigua y le dije que usted estaba aquí, que para su alimentación era muy buena que le, los vegetales. Y no, fue un regalo que le hacen. Tú estás regalando, tú pagaste eso de tu salario. No, esto es un regalo. Ve y devuelve esa seta de vegetales a donde se la diste tú se la pagaste, no, no se la pagué pues si te vas a quedar con la cesta de vegetales se lo tienes que pagar <risa> Al que te la dio ese era un ejemplo del Che como servidor público impulsando una ética de el servicio público ya le dije, lucha contra la corrupción también dentro del ministerio a los funcionarios y dirigentes del ministerio que cometían errores administrativos que no fueran graves el Che creó un campo de trabajo en una zona de la isla que le llamaba guanaca Vives, que estaba en un proceso de desarrollo y entonces les decía muy sencillamente tú quieres seguir en el ministerio cometiste tal error administrativo no es un error grave como mandarte para los tribunales si hubiera que mandarte para los tribunales iba para los tribunales pero es un error administrativo y además tomando en cuenta la historia de los compañeros la, los desconocimientos que entonces se tenían de técnicas administrativas, los enviaba a Guanacabibes, lo que aceptaban. No, Che, yo quiero seguir en el ministerio, te vas a Guanacabibes. Era seis meses, tres meses, seis meses, según el grado, hasta un año máximo, pero con la voluntariedad de lo que aceptaban que esa fuera la sanción. Pero el Che se sí iba a trabajar con ellos allá, <risa> no era que lo tuviera él iba a trabajar con ellos, a mirar cómo iba todo el proceso, cómo se sentían, a preocuparse por las familias de los que estaban allí. Y es increíble los testimonios de las personas que pasaron por esa experiencia, del significado que tuvo para ellos aquella sanción que les permitió además ascender como personas, comprender además, ¿no? Toda la ética que tenía, en este caso no una prisión, sino lo que alguien podría llamar una especie de trabajo educativo, reeducativo, ante faltas que no fueran graves. En muchos aspectos era totalmente la conducta sistemática del Che. No le hago cuentos de que el Che viajando de diplomático representando a Cuba, como ya le dije, de buena primera se dan cuenta los que estaban rodeando a él, que tenía las medias rotas con un hueco en las medias. Che, <risa> pero cómo tú andas con. Bueno, estas fueron las que me tocaron por la libreta de abastecimiento, se me rompieron. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? No te vamos a comprar medias con tu dinero. <risa> o con el dinero de quién me va. Todo eso, el che normalmente andaba vestido de verde olivo, ¿no? nunca andaba con traje, cuello, corbata. ¿no? A otros dirigentes de la revolución sí le correspondía, al presidente de la república, al ministro de Relaciones Exteriores. Pero el Che en su función, pues es, es, además, no usó prácticamente nunca otra ropa en Cuba, ni siquiera cuando fue a los grandes eventos internacionales, sino fue con su uniforme verde olivo. Y algunos decían un uniforme verde olivo ya medio raído, medio, medio desgastado, desteñido, pero el Che decía, este es el uniforme, ya cuando me toca el otro uniforme tendré uno nuevo. Eso, eso era una, una, una cuestión muy central en el Che, repito, como se vio la ética el papel del ejemplo de un dirigente, el hecho de que un dirigente no recibiera nada que no recibían los propios trabajadores. El hecho además de que desde ahí, desde el Ministerio de, de Industria, el CHE empieza a desarrollar todo un concepto para los servidores públicos, pero también para el resto del pueblo cubano, de priorizar, los estímulos sociales, morales o individuales y no el estímulo material. Usted sobrecumplía una meta, ya sea de producción, se merecía un estímulo material, pero el estímulo fundamental tenía que ser moral. Y cuando era estímulos a una fábrica por muchos trabajadores, el estímulo tendría que ser colectivo. No era para el administrador, era colectivamente para toda la fábrica, como parte de un proceso de educación hacia el amor al trabajo, hacia lo que él llamaba el cumplimiento del deber social de los trabajadores, es cumplir con su trabajo, ese es su deber social. Cuando veía reuniones en el Ministerio de Justicia que se prolongaban más allá porque se ponían a discutir no, no, no, no, esto no es para pa ponerse aquí a hablar de lo que está pasando, no, no, esto es una reunión de trabajo, no se puede perder tiempo en esto, el deber social de un funcionario del ministerio es utilizar la jornada de trabajo que tiene que corresponder Mire, eh, los que me están escuchando sería muy largo, le digo, poner ejemplo, ¿no? de toda, ese, toda esa ética del, del Che como, como servidor público como servidor popular impulsando muchas ideas algunas de las cuales como dice borrego se convirtieron como una especie de código de conducta inviolable de los más altos funcionarios del ministerio que él dirigía cuando tenía que ver tuvo que ver con la jose plan pero a su vez en muchos de los trabajadores del ministerio que veía en el che un ejemplo que veían al dirigente como un ejemplo de, que debían imitar, y no como ocurre muchas veces con muchos dirigentes administrativos que los propios subordinados dicen, pero este no me puede exigir cosas que no cumple, que él mismo no hace. ¿Cómo me va a exigir a mi autoridad si él es el que tiene privilegio? ¿Cómo me va a exigir a mí que cumpla mi jornada laboral, mi deber social? si él dedica una buena parte de su tiempo a hacer cosas que no tienen que ver, o si tiene privilegios, o si tiene eh, otra... Sencillo, come otra comida diferente a la que comen los trabajadores del Ministerio. En fin, yo creo que eso, simplemente puedo hacerle algunas anécdotas, repito, son anécdotas muchísimas que van rodeando todo el comportamiento del Che como, como servidor público, a eso siempre, por supuesto, yo creo que también hay que agregarle que al Chen todas las responsabilidades que ocupó le exigía a sus subordinados que continuaran estudiando, que continuaran superándose, que no se conformaran con ser buenos dirigentes administrativos, sino que permanentemente pudieran continuar avanzando, profundizando en sus diferentes esferas de actividad dentro del ministerio para que fueran mejores servidores públicos, para que fueran mejores servidores populares. ¿Correcto? En algunos casos, el Che, por ejemplo, eh, cuando se planteaban problemas de dificultades, porque había que cerrar fábricas o, o que las fábricas no tenían suficientes insumos para, o en la misma medida que se iba tecnificando el trabajo, pues evidentemente se planteaba el problema, sobran trabajadores. Decía, no, no, no, no, no sobra ningún trabajador. A esos trabajadores que ya no lo vas a, ponlos a estudiar, ponlos a que se califiquen como técnicos medios, ponlos a que se califiquen los que puedan llegar a ser ingenieros, pero no, no, no, no es aquí, no es aplicar un desempleo de como ocurre en el capitalismo, decía él que. Se tecnifican la fábrica y los trabajadores. No, lo que hay es que enseñar a los trabajadores, darle oportunidad de que estudien. Y eso estaba muy a tono con toda la política misma de la Revolución Cubana, de impulsar primero la alfabetización, sexto, noveno grado, estudios, o sea que los trabajadores y también los campesinos, los trabajadores, cuando hablo digo la ciudad, del campo, los trabajadores, se fueran tecnificando, fueran incrementando su nivel educativo. Para que estuvieran en mejores condiciones también de, de, de ganar, eh, recibir estímulo material vía salario o indirectamente, como decía el Che, pero para que eso lo asociaran con un mejor cumplimiento de su deber social con el pueblo. Y entonces, cosas de esas eh, tremendas también, muchas anécdotas que hay con relación a eso, ¿no? Y, y, y el Che también, como servidor público, fue uno de los grandes yo críticos utópicos de su propia obra. O sea, el ejercicio de la crítica y la autocrítica de, lo, de la propia actividad del ministerio era su método. Cuando iba a los centros de trabajo, criticaba también a los trabajadores, porque tenía la autoridad de que ellos eran los primeros que se autocriticaban cuando cometían algún error propio de la inexperiencia o, o, o de descuido, la lucha contra la burocracia, eso era tremendo también el Che, permanentemente estaba eso, pero ¿cómo es esto con un documento, una cosa que aparece, tiene que pasar por 17 manos y cuando yo chequeo todavía no se ha cumplido porque fulano le mandó la planilla al otro para que el otro la firme y para que el otro la evalúe, y para... ¿cómo es eso?, eso es el burocratismo, el Che encabezó la lucha contra el burocratismo en Cuba dentro de la Revolución. También viviendo y mirando críticamente las experiencias de algunos países socialistas donde la burocracia se convirtió en una burocracia para sí y no en una buro, un administrador, en todos los lugares tiene que haber gente que se dedique al trabajo burocrático, oficina. No, pero es puesta al servicio del pueblo no una burocracia que a sí mismo se estimula, se incrementa, sube salario, tiene prebendas, no, a ningún nivel. También eso es otro de los ejemplos que el Che planteó y de las luchas del que el Che planteó, incluso que en Cuba se decretó un año bajo la influencia de la lucha contra el burocratismo, que no era contra los burócratas, porque algunas veces se confunde alguien que tiene un trabajo, que podemos decir burocrático, con conductas burocráticas o burocratistas, que son cosas diferentes, toda administración central del Estado tiene que tener trabajos ¿no? también de ese carácter uh -huh. pero una cosa es eso y otra es el burocratismo el tener eh, ser eh, que las cosas y las gestiones que tienen que hacer, les sean es que le den lo mismo que se cumple en un día, que en tres meses que en dos meses y que el papel pasa de una oficina a otra y, y al final no se resuelve el problema, eso es otro de los ejemplos del Che lucha contra el burocratismo, que hay que luchar en todas partes, todavía nosotros en Cuba hoy estamos luchando contra el burocratismo, porque es un mal como que se reproduce constantemente y hay que estar permanentemente en las luchas eh, contra el, el burocratismo. Y ya para cerrar un, un poco esto y que ustedes puedan hacerme todas las preguntas que consideren necesarias, siempre en todo eso, el Che, además de todo esto, el estímulo moral, el estímulo material, como ya dije, que fuera de carácter predominantemente social, la ética, cumplimiento del deber social, tengo que decirlo porque yo era muy joven, jovencito, casi un niño, el Che nos convocaba a la juventud, o si usted prefiere, como se dice ahora en Cuba, las juventudes, porque no hay una sola juventud, nos convocaba a la juventud a que fuéramos lo que él en cierto momento llamó la arcilla fundamental de la obra de la revolución. O sea, los jóvenes como continuidad, como continuadores de esa obra. Y el Che, cuando hablaba con los jóvenes, no hablaba bajo principios de autoridad, sino le decía a los jóvenes, ustedes tienen que ser alegres pero profundos. Nos decía. Y cuando tengan dudas, cualquier cosa, de la, de, en el caso de su esfera de trabajo, pero lo generalizaba la revolución, sobre lo que hacemos, ustedes siéntanse libres de decirnoslo, de preguntárnoslo, de discutir, de expresar sus criterios, sin ninguna actitud de verticalista, autoritaria. ¿no? También otro de esas, otra de esas eh, digamos enseñanzas que nos dejó el Che, digo yo en principio que en su confluencia armónica con Fidel Castro, ¿no? No, no era el Che por aquí, Fidel por allá como han dicho algunos, no, la confluencia armónica del Che y de Fidel Castro, hace poco hicimos dos talleres, dos seminarios, do, do, dos eventos ahí en Cuba que los titulamos el pensamiento del Che y el legado de Fidel sobre la transición socialista, aproximaciones a su vigencia en Cuba. Y aquí una de las cosas que, que abordamos, no todos los autores, es eh, cómo esta confluencia de Fidel y el Che en todos esos criterios. Uh -huh. Más bien Fidel lo que a veces sentía con un gran respeto sobre el Che, que el Che en aras de ser el ejemplo, corría demasiado riesgo uh -huh. por su salud, por el asma, y bueno, cuando ya se incorporó a otras tareas internacionalistas, conociendo al Che desde la sierra, sabiendo que el Che era el primero en el combate, el que corría los primeros riesgos, el que estaba dispuesto a hacer cosas que incluso Fidel dijo una vez, es que yo tenía que cuidar al Che de sí mismo. O sea, había cosas que yo se las tenía que prohibir, Después no me hacía caso a veces, pero era cuidándolo de sí mismo, porque Fidel vio en el Che un cuadro, un dirigente revolucionario de tal magnitud que Fidel tenía, el, el, el, el, sentía la responsabilidad de protegerlo para que no fuera a perder la vida, decía la probabilidad de alguien que está en la guerra, cuando tienes un jefe que, como el Che que quiere participar en todos los combates, por ley de probabilidades puede morir y había que preservarlo de su audacia, de su espíritu de sacrificio, de su sentido de la, de la equidad. Paco Ignacio Taibo ha hecho una anécdota que sí se repitió en Cuba, que el Che en un momento de la guerra le tocaba distribuir la poca comida que había, unos caramelos, una cosa, y el Che cogió un cuchillo, lo fue distribuyendo simétricamente lo más que pudo, entre los que estaban y él se quedó con el pedazo más chiquito. <risa> no utilizó su prerrogativa de distribuir. Ese es el, el Che. El. Bueno, en Cuba decimos que es un ejemplo que tiene que servir mucha gente, los jóvenes, pero también los servidores públicos actuales de Cuba, los dirigentes actuales de Cuba, por supuesto en otras condiciones históricas eh, que no son las mismas que el periodo de la Revolución Cubana que vivió el Che que, dentro de la Revolución Cubana, digamos, en funciones como dirigente, eh, como funcionario público, como, eh, funcionar, como servidor popular, se mueve entre el año 1959 y marzo de 1965, que es en el momento en que el Che ya sale para África, después que sale de África, no quería irse de África, de allí a pesar de que se sabía que el, los propios dirigentes del de Consejo de la Revolución Congolesa no, no iban, no predicaban con el ejemplo, no iban, tenían una vida licenciosa algunos de ellos mientras los combatientes estaban luchando allí en el terreno y ya el che entonces regresa, pasa primero por Praga, está allá en Praga, estudia mucho, sigue estudiando Sí, el Che andaba muchas veces cargado con su mochila de guerrillero con 10 kilos de libro entre combate y combate ponerse a estudiar. No, eso en Bolivia también, igualmente, eh, hizo eso. Y ya el Che, después cuando regresa a Cuba para emprender su, su viaje a Bolivia, y esto eh, ya... Es la, esa Primero la carta de despedida a Fidel, que Fidel lee a fines de octubre de 1965, y, y con esa admiración y ese respeto de siempre, pero tanto el Che en Bolivia, Fidel hizo todo, absolutamente todo lo que estuvo a su alcance ¿no? por crear las mejores condiciones posibles para que eso que yo llamé la epopeya suramericana del Che fuera eh, exitosa. No resultó así, por las razones que conocemos, ¿Mm? pero ya cuando Fidel hace le informa al pueblo cubano y hace la despedida de, de eh, la velada, de, la despedida de, del Che, el Che, Fidel deja planteado si queremos, como sean los revolucionarios cubanos, que sean como el Che. Y eso después, la organización de pioneros de Cuba, los niños, no sin tienen un lema, pioneros por el comunismo, decían antes, seremos como el Che. De forma que el, el ejemplo del Che se ha irradiado, el Che decía que para construir el socialismo junto con la base material del comunismo, decía él, hay que construir al hombre nuevo. Fidel en un momento determinado dijo, ¿Hemos, no es que todos los cubanos sean hombres nuevos, no, pero sí, siguiendo mucho de las predicas del Che, somos un pueblo nuevo y de la revolución cubana. Dejo el asunto ahí y a disposición para las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias, doctor. Eh, nos deja muchísimos temas abiertos que definitivamente tenemos que profundizar en ellos. Hay ya varios comentarios en, en, la, en el Zoom, ahorita los vamos a, a revisar, sobre, eh, pues, felicitándolo y muchas preguntas que también vamos a, a escuchar. Nos despedimos de, de las redes sociales en este momento. Eh, muchas gracias a La 4 TV. Eh, el día de hoy no solo por transmitirnos sino por eh, acompañarnos en esta transmisión eh, y eh, también eh, muchas gracias a las redes del instituto y de, y de la, el programa de buen gobierno eh, en este momento lo que vamos a hacer entonces es eh, entrar eh, en conversación directamente con los compañeros de, eh, que están conectados en el Zoom le voy a pasar el, eh, este es Audífono con micrófono para que usted Ajá. pueda escuchar directamente las preguntas. Correcto. Yo solamente, antes de pasarle la palabra a mi compañera Nadia, que, que es quien nos va a ayudar a, a moderar estas preguntas, eh, quiero destacar eh, de, de todo... De